A veces, las historias llevan a los personajes a lugares lejanos, aislados y vacíos. Tanto que las escenas parecen estancadas. Mucho tiempo, con poco cambio de paisajes o de ambiente, y nadie charlando. Esto no tiene por qué ser así. Las escenas de viajes pueden estar cargadas de diversión, terror o encuentros con personajes extraños. Hablemos de viajes.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 Los viajes extensos a través del continente son algo muy característico en las aventuras de Roll. Son momentos de transición en la historia en los cuales los personajes tienen que mantenerse en el mismo vehículo el cual avanza lentamente hacia su destino. Hoy vamos a ver cómo incluir sesiones de viaje en la aventura. Empecemos por la distancia. Me refiero a cuánto van a tardar los personajes en llegar a su destino. La razón de saber esto es calcular más o menos cuánto tiempo tenemos para hacer algo interesante en el camino. En este sentido, no es muy diferente a hacer misiones secundarias en otros momentos de la historia, pero vamos a tener que estar contentos con que sea algo pasajero. Una pregunta que nos suelen hacer es, ¿cómo hago para que los personajes hablen durante el viaje? Lo cierto es que los personajes van a hablar, siempre y cuando tengan algo que discutir. Esa es la razón de los eventos en los viajes. Si en la escena no hay ningún tipo de interés, los personajes no tienen por qué estar haciendo algo significativo. Tu trabajo como DM es ir creando eventos que desarrollen la historia y le den a los personajes cosas de qué hablar. Puedes empezar haciendo una lista de situaciones que te gustarían que sucedan durante el viaje. Trata de recorrer diferentes puntos de interés, como lugares para comprar o vender, instituciones, competencias, votaciones, días festivos o similares. Una vez que tengas varios, anda desarrollándolos de a poco. Con un par de renglones para cada uno es suficiente para que te acuerdes de qué se tratan. Como los personajes son los que están en movimiento, incluís situaciones en su camino. Claro que ellos pueden elegir seguir de viaje ignorando todo esto, pero detenerse cada tanto en un viaje hace bien. Podés poner alguna razón para parar, como que hay que arreglar el carro o cargar combustible. Esto nos da algo muy útil para los personajes. No solo una razón para que se queden, sino también un marco de tiempo en el cual pueden hacer cosas en el nuevo lugar. En el momento que los personajes deciden ir a recorrer es donde sucede la magia. Presentales NPCs exóticos y nativos del lugar, que sepan bastante del evento y estén relacionados de alguna manera. O incluso que pertenezcan a otro grupo de viajeros que vinieron a ser parte de esa festividad. Es acá donde no solo vas a poder continuar la historia principal, sino que también vas a poder expandir el mundo. Tener turistas te permite contar cosas de cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, que venga un viejo del continente de al lado a la misa del dios de la cosecha y les cuente cómo ellos le rezan por las uvas para el vino en lugar de las verduras para el quiso, Y cómo en su lugar la misa es mucho más divertida porque están todo tomando. Los personajes van a tener oportunidades de participar del evento. Ya sea una votación o un festival o un concurso de comer pasteles, que lo hagan. Recordemos que van a ser pequeñas historias de una o más sesiones que van a terminar con ellos volviendo al camino. Cuando participen, que usen sus habilidades. Alguna va a servir, al menos un poco. Lo suficiente para que sea algo divertido. Es clave que generes variedad con tus eventos. No siempre tiene que ser con el combate tradicional de iniciativa turno-turno, con el que se resuelven las cosas Por ejemplo, si querés que los personajes tengan una competencia deportiva Vas a tener que generar o encontrar un pequeño sistema para ese minijuego Pero si querés que los personajes participen de una festividad religiosa Vas a tener que elegir cómo se va a celebrar los momentos importantes de ella y qué puede hacer cada personaje durante la ceremonia. Lo bueno de los encuentros sociales de este estilo es que suelen dar de qué hablar. Si hay deportes, los personajes pueden celebrar algún equipo, o si hay elecciones pueden debatir entre los candidatos. En el caso de que no suceda, es muy útil tener NPCs que pregunten por vos, que se acerque a algún amigo nuevo que hayan hecho y les consulte su opinión en alguno de los hechos. Los NPCs te pueden servir todavía más tiempo si alguno se suma al viaje de los personajes, de esta manera vas a poder tener información de su lugar de origen o su celebración cuando quieras o los personajes lo necesiten. Es posible que muchos grupos de jugadores allá afuera se la pasen invitando o adoptando diferentes NPCs al grupo. Así que esta es una buena manera de generarles una razón para hacerlo. Sobre todo si el vehículo en el cual viajan necesita tripulación o tiene puestos de trabajo. Debido a la naturaleza efímera de estos eventos, es importante que haya algo para resolver en ellos, que se pueda empezar y terminar en el poco tiempo que los personajes tengan ahí. Pero agregar algo que requiera tiempo que los personajes no tienen, va a hacer que tomen una decisión difícil. Quedarse a hacerlo arriesgando su viaje, o irse y perder lo que sea que podían conseguir. Acá se presenta el diálogo entre ellos sin dudarlo. Van a tener que balancear pros y contras de cada opción y después vivir con las consecuencias de lo que hayan elegido. Si tenés NPCs en el vehículo, los eventos pueden ser durante el viaje. Discusiones entre ellos por confusiones pueden generar tensión o diversión con muy poca preparación. Tal vez una cena preparada por alguno para que el resto disfrute mientras charlan de algo nuevo que alguien puede hacer y les muestra el nuevo hechizo que aprendió. No hay razón real para jugar cada día del viaje. Se pueden jugar solo los momentos como en eventos como este y después hacer saltos temporales para que cada personaje descanse o estudie o practique o haga sus cosas. Al hacerlo así va a ser más llevadero, ya que van a haber momentos en los cuales los personajes van a poder relajarse un poco. Los otros eventos que suceden durante el viaje son los peligros hacia el vehículo en sí. Tal vez terremotos, torbellinos o tormentas eléctricas. Estos encuentros son geniales para que los personajes demuestren sus habilidades sin tener un enemigo en particular. Su objetivo acá va a ser que su medio de transporte no se destruya y que los NPC sobrevivan. Inventales a todos algo que hacer durante los problemas climáticos. Que tal vez algún NPC se caiga por la borda o se rompa algo crítico y hay que resolverlo urgente. Si querés usar enemigos vas a tener algo buenísimo para hacer. Tal vez un combate con otro barco o una nave en las alturas. Lo genial de esto es que el terreno a utilizar es limitado, así que los jugadores van a tener que encontrar maneras creativas de atacar a sus enemigos, ya que su nave está en peligro y no pueden andar tirando bolas de fuego para todos lados. El daño colateral puede causar estragos en su propio vehículo. Porque de a poco su medio de transporte va a pasar a ser algo más, va a ser un miembro de la parte más, lo van a cuidar y querer mucho. Por eso, cuando sus enemigos le hagan algo a su nave, vas a ver cómo el enojo general se apodera de ellos y van a querer destruir a quien haya osado lastimar a su amigos. Los viajes en los juegos de rol pueden ser muy divertidos y llenos de acción. No duden en hacer algo interesante para sus jugadores. Pueden hacer persecuciones, carreras, combates y mucho, mucho más. Si les gustó este video, dejen un like. En el próximo vamos a ver un nuevo sistema, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué evento les gustaría agregar en su viaje de rol? Creo que a mí me gustó mucho la idea de las persecuciones. Ya sea que el grupo esté escapando o intentando atrapar algo. Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.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 Todos, todo adaptaron a todos los que pudieron Me fue re fácil escribir este guión, eh, vaya, wey. way que tengo que decir no, no, no, no Se el No me digas, Te voy a tomar una decisión, León ¿Pregamos o No, no ver cómo el enojo general se apodera de ellos y van a querer destruir a quien haya osado lastimar a su amigo. ¡Como a León! ¡Qué te pasa chabón! ¡Estoy enseñándole a la gente! ¡Claro que sí! con el ejemplo ¡Sí! te acuerdas! ¡Ja <risa> es que yo mientras estoy acá medio bien en mi periferia como iban agarrando dinosaurios. <risa>